y no pudieron estar vamos a arrancar con un aplauso al cielo para todos aquellos que esperaban estos momentos este carnaval 2022 como este homenaje de la gente del carnaval bien decía Marcelo lo que no se puede pausar es la pasión después de un tiempo tan difícil, tan complicado aquí estamos de nuevo renovando las ganas el espíritu, la energía y por sobre todas las cosas esa alegría que como, como a cada uno de nosotros de manera directa o indirecta en algún momento se pudo haber transformado en lágrima hoy, hoy volvemos a recibir a Momo de una forma u otra empezamos a celebrar y es un renacer de nuestra fiesta, Marce, ¿no? Totalmente, totalmente estamos todos así expectantes, ansiosos esperando cada momento y esto que se tenía que haber hecho hace un tiempo hoy se cristaliza pensemos en la hora Hacemos este instante que vamos a vivir, bien, disfrutémoslo. Bienvenidos todos, señoras y señores. Si hablamos de carnaval, hay que ponerle ritmo de carnaval. Aquí está con todos nosotros, con todos ustedes, la última campeona de las agrupaciones. Bienvenida, Imperio Baiano. fiesta arranca el carnaval, bienvenidos a esta entrega de premios, aquí está la verde y roja, la última campeona del carnaval de corrientes, que suene, que suene, que suene bien fuerte y... saber que están presentes, queremos saber que tienen muchas ganas de bailar, de festejar, de mucha alegría, vamos a hacer palmas juntos, puede ser, son tres... Muchas gracias, que siga era... la... digamos, pero seguimos adelante y bueno y vamos a tener eh, nuestra fiesta. Que la quisimos defender, con las autoridades, las comparsas hablábamos y trabajábamos, el hecho que teníamos que hacer el carnaval para darle continuidad, para reafirmar todo lo que se había logrado y lo que veníamos trabajando desde el principio de, de nuestra gestión, y que creo que se han logrado entre todos carnavales muy importantes, y, sin, y siempre con el camino y el objetivo de reivindicar, de poner al carnaval correntino en lo más alto que es el lugar que tiene que tener, por la calidad de nuestro carnaval, por la calidad de nuestros comparceros, por todo el espectáculo que significa el corsódromo, el, el show, que son cosas diferenciales. Así que realmente estamos muy contentos de esta entrega, muy felices, quiero agradecer una vez más a los carnavaleros, a las autoridades de las comparsas, porque esa pasión, ese fuego, es el que nos mueve. Y nuestra obligación es canalizar esto para que corriente sea la capital nacional del carnaval argentino. Muchas gracias. Muchas gracias. presentes, mejor coreografía de la comparsa del carnaval para Sampai. La... verá. ¡A La comparsa del rayo La madre de las comparsas La que arrancó allá en la década del 60 Se lleva este premio Merecido, querido, amado Noche de emociones El anticipo de que han soñado con este momento, que se esperó, que puesta en escena hemos tenido en este carnaval, realmente maravilloso. Felicitaciones a toda la gente que hace el carnaval de Corrientes. Un distintivo del carnaval, Marcelo, de nuestro carnaval es el show de comparsas. Mejor show de comparsas, 2020 es para la comparsa. Para, para. Lo que significa el show, lo que nos identifica en el mundo, no hay ningún lugar donde se vea un espectáculo de tamaña jerarquía. Un nivel artístico logrado por personas normales que se transforman en bailarines, en magos enadas en esta noche para Mucho diseño. Hay que soldar, hay que atar, hay que afianzar. La mejor carroza para Zapucay. Las agrupaciones musicales. Atavias, de acuerdo al tema que lleva adelante la comparsa, respetando todo lo que dice su carpeta que presenta ante los jurados. Felicitaciones. Ahora Cuando escucho mi samba en la avenida, ah. la energía... ¡Eh! ¡Cómo bailó este pibe! Sí señor, qué bailarín que tiene Camantucaya, Vicente Garza. Está de... Constanza Soto de Copacabana. Responde, Cristiano Váez Olmedo y Nico Váez Olmedo de Copacabana. En la cortadita, ahí arriba en terraza. terraza. En el corsódromo Monolo de qué momento así se va forcando estas bailarinas jovencitas, adolescentes que después serán nuestras grandes figuras de la fiesta del Rey Momo fuerte el aplauso para el Parque de Diversiones de Imperio bayano. gracias chicas y no es el único grupo Marcelo no, no, no. también el... ¡Oh! las reinitas del carnaval María Cilla Quiñones, Ana Elena Harley. ¡Qué belleza, qué belleza! Muy bien, chicas. Vamos a bailar, viviendo al otro lado, final corrientes. Realmente. aquí está la bellísima, Maya Axe, que, que va a ser, van a colocar la banda, Aquiles, la empresa de Music. Ahí está, el aplauso para ella. Muchas gracias, Maya por venir siempre, por estar. Maravillosa. Gracias, Mayra. ¡Vamos, el... ¡Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Cómo baila y ¡Qué pasión que le pone! ¡Qué gana! ¡Qué entusiasmo! ¡Qué fuerza! ¡Qué energía! Aquí está la espectacular pastolera de la escuela de samba de samba total gracias esta aquí está Úrsula dueña de una figura escultural allí viene la elegida Maru Mambrin. allí está Karina estas son las mejores bailarinas de nuestro carnaval! ¡Fuerte el aplauso! Sube la música un poquito, que bailen un poquito, la por favor. Un poquito, un poquito, un poquito. Cada una con estilo. Con una cadencia, con una simpatía, con una elegancia. Fuerte el aplauso para las mejores bailarinas del carnaval Corretino. Gracias, chicas. Deja. <risa> La trebona. premiada cada salida, cada noche, cada actuación. <risa> Sofía Cuadril y Franco Espinosa de Zapucay. Los monos, ellos se llevan este premio totalmente merecido por la entrega. Gracias, chicos. Gracias a los carayá. Cuando aparece la comparsa y aparecen ellos. Con esa energía, esa fluidez que tienen, esa entrega al pueblo y al carnaval, son realmente maravillosos. Espíritus Ancestrales de Sapucay, mejor comisión de frente. <tose> El embrujo que tiene corrientes, tres estrellas, la hechura se lo lleva Juan Carlos Maidana de Zapucay Felicitaciones, seguimos con los tracks. Aquí está Victoria, una figura de estos carnavales que desplegó toda su alegría, toda su energía que le pone cada noche llegó el carnaval, llegó el y realmente ha sido asistida con diseñadores, con bordadores, con los espaldares mejor traje del carnaval femenino para Victoria Quincose el de San Pucay. ¡Felicitaciones! Y por tarde, por lo que pesa hacerlo flamear Exhibirlo, darlo vuelta, bajarlo al el piso, ellos son los maestros de esto. Gracias, Renzo. Gracias, Soro Espinosa. Así como hablamos de portaestandarte de comparsa, hay que llamar también al mejor portaestandarte de la agrupación musical a que baile, a que disfrute. Son la carta de presentación de la comparsa. Gracias, chicos. Continuamos en esta noche maravillosa. Que siempre ha enarbolado su bandera. Está orgulloso de ella. Y aquí está Verón y Cáceres. Cáceres y Verón. Mejor dúo portabandera de Imperio Baiano. Felicitaciones. Espectacular. Muchas gracias chicos. Eleonora Luque de Copacabana es la reina de belleza de la capital nacional del carnaval. Copa, copa Felicitaciones, Eleonora. Copa, copa, Ahí está la foto con la reina del intendente copa, copa, copa, y del organizador del doctor Rosano y de aquí Aquiles O. Lo que transmite Constanza, cada vez que baila, una alegría contagiante, que fue evaluada y premiada por el jurado, Constanza Plano, en la reina de la simpatía de la capital nacional del Carnaval. Este ¡Felicitaciones, Constanza! ¡Es el turno! Una figura escultural ¡Eva Zon! De Sol, que realmente lleva este premio totalmente merecido. Son dos de Randú reina de la elegancia. ¡Felicitaciones! Es impresionante lo que logra Javier cuando baila, con la foto, con el recuerdo, con la historia, con la entrega que él le pone. Y por supuesto, qué maravilloso. Gracias Javier. Rey de la capital nacional de carnaval. Rey de rey. se levantó, que resurgió y que hoy lleva nada menos que este segundo premio en la Escuela de Samba. Para que el trabajo, el ritmo, los cortes, la música, la melodía, el respitear los tambores, los humos, los redoblantes, ellos son los campeones. La poderosa de Zapucay Primer premio En la escuela de samba de Comparsa. Carnaval Que si que no, que si que no, zapatos ¡Cabales 2020! ¡El premio! ¡La ganadora! El premio se lo lleva a la El aplauso para. para la gente de la comparsa la verdad de los carnavales correntinos edición 2020 el primer premio en comparsa es para la comparsa la comparsa del gallo la comparsa ¡Sí! Hey, Así celebra Corrientes está el gallo! ¡Qué momento, qué felicidad! ¡Qué esperado! El premio a tanto trabajo, a tanta pasión, a tanta energía.